Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de esta serie sobre Flutter. En el día de hoy vamos a estar haciendo algo un poco diferente y nos vamos a dedicar a lo que es solamente Dart. ¿Por qué? Porque la idea es poder ayudarlos a entender algunas construcciones que tienen el lenguaje para que después cuando escriban su código en Flutter sean un poco más eficientes y puedan entender qué están haciendo en cada momento. Pero antes de comenzar, simplemente quiero agradecerles a todos los que se están suscribiendo sean muy bienvenidos y espero los comentarios sobre los contenidos que les gustaría ver en el futuro al pie de este o cualquiera de los otros videos. Para este capítulo vamos a estar usando el DartPad, que es una página web donde nosotros podemos escribir código en Dart, ejecutarlo y ver cuál es su output, que es bastante cómodo. Muchos lenguajes tienen este tipo de consolas hoy en día y nos sirve para un poco experimentar. Tiene una sección de ejemplos que después vamos a repasar, pero vamos a empezar por lo básico. Toda aplicación Dart empieza en una función que se llama main. Si recuerdan de todos los capítulos de Flutter que hicimos, nosotros siempre tenemos una función main y en esa función llamamos una función que se llama runApp y en esta le pasamos un widget. Esta función runApp es de Flutter, por eso acá falla, pero estamos siempre trabajando sobre el método main como punto de entrada. La sintaxis de Dart es muy parecida a cualquier lenguaje derivado de C, ya sea Java, JavaScript, C Sharp, cualquier lenguaje con el que hayan trabajado es muy parecido tiene obligatorio punto y coma al final de cada línea y en este caso por ejemplo el ejemplo de un for el for se realiza exactamente igual que en C o en Java donde tenemos una condición, punto y coma, la condición de corte, punto y coma y el incrementador y luego el cuerpo de la función que se utilizan llaves las variables siempre se declara el tipo de la variable el nombre de la variable y termina con punto y coma y pueden ser inicializadas si lo queremos Dart a partir de la versión 2.0 es un lenguaje fuertemente tipado es decir, todas las variables estén en tipo yo no puedo asignar una cadena de texto a una variable de tipo entero eso me un error del compilador pero en versiones previas de Dart si ustedes están googleando y buscan algo sobre Dart pueden encontrar que Dart solía ser un lenguaje no tipado porque estaba pensado para hacer un reemplazo de Javascript con el tiempo eso cambió ya que Flutter necesitaba un lenguaje más sólido y lo convirtió en el lenguaje tipado como es ahora. Esto significa que todas las variables siempre tienen tipo, lo que no significa que debemos definirlo explícito. Por ejemplo, nosotros podemos usar la, el modificador var para decir que una variable de apellido, por ejemplo, es de tipo string y eso es totalmente válido. ¿Por qué es válido? porque en esta sentencia nosotros le estamos diciendo que el tipo va a ser String simplemente porque le estamos asignando un tipo String. Entonces el compilador ya puede saber qué tipo es la variable. De esa forma nos ahorramos escribir muchas veces el tipo, siendo un poco más rápido. Otra cosa que tiene Flutter de bueno son lo que se llama Interpolación de String. Esto significa que nosotros podemos usar el símbolo pesos para decirle que lo que sigue a continuación es una expresión de código que debe ser ejecutada e insertada en el lugar de donde empieza el peso para reemplazar ese string por ejemplo acá podríamos decirle que queremos agregar el pesos nombre cuando lo que sigue del peso es una sola variable no necesita tener llaves si nosotros le ponemos llaves puede ser que nos recomiende sacarla dependiendo del editor y en este caso vemos otra cosa importante de Dart que las variables así como en Java pueden ser null, por lo tanto tenemos siempre que tener cuidado al manipularlas. En Dart todo es un objeto, es decir, si yo hago nombre punto, puedo llamarle a un montón de mensajes, por lo menos, por ejemplo le puedo pedir el valor absoluto, le puedo pedir un redondeo, le puedo preguntar si es par. Y con estas cosas tengo que tener cuidado porque si yo ejecuto este programa, me va a tirar un error porque estoy teniendo un null método, esto es lo que se conoce como null pointer exception y es porque yo siempre debo verificar si mis variables son distintos de null antes de poder usarlas, eso en lenguajes como Kotlin, que ya está en Android hace un par de años como lenguaje oficial, se resuelve con, con tipos no nulables, es decir hay tipos que pueden ser null y hay otros tipos que nunca pueden ser null y yo supongo que Dart en algún momento va a agregar algo de eso, otra cosa que podemos definir en Dart son clases las clases se utilizan palabra clave class seguida por el nombre de la clase y dentro de esta clase podemos tener nuestros atributos así como los métodos. Estas clases las podemos usar como tipos de variables entonces tenemos que tener una forma de construir nuevas personas. Estas personas para poder construirse necesitan constructores y los constructores se crean con el nombre de la clase directamente. Esto es muy parecido a Java Luego para tomar parámetros una clase tiene dos formas una es recibir directamente un string con el nombre y con eso hacer un set del nombre de la clase. Eso funcionaría. El problema que hacer esto cuando tenemos muchos parámetros es escribir un poco de más. Para hacer esta asignación tuve que poner este guión bajo o acá debería hacer un dis nombre como se hace en Java. Por lo tanto, directamente en Dart yo puedo escribir en el constructor la palabra dis punto y el nombre de un atributo y automáticamente Dart sabe que lo que llegue por este parámetro debe ser asignado a este atributo de la clase, ¿sí? por este dis. Podemos mezclar el dis con otro tipo de variables y no tenemos ningún problema. Esta forma del dis es recomendada porque supongamos que yo acá tengo mi edad, vamos a asignarla a mano. Supongamos que ahora quiero que edad sea final, eso significa que no pueda cambiar de valor. Cuando yo hago eso, este edad no puede ser modificado, pues justamente es final, final significa que no puede ser modificada una vez creado el objeto y en dart una vez que estamos adentro del constructor el objeto ya fue creado, en cambio si utilizo el dis, esa asignación es realizada durante la creación del objeto entonces puedo de esta manera inicializar atributos que sean de tipo final, ¿sí? Esto pasa mucho en los stateless state widgets y es por eso que usamos esta sintaxis y no usamos el cuerpo del constructor. Muchas veces cuando tenemos muchos atributos, recordar el orden suele ser molesto o muchas veces alguno de los atributos no es obligatorio. Entonces lo que queremos hacer es pasarle acá en el constructor los atributos utilizando el nombre del atributo. Por ejemplo, sin importar el orden, yo querría poner, poder poner edad 10, nombre string, y para que esto sea válido lo que tenemos que hacer es poner nuestros parámetros entre llaves. Con eso le estamos diciendo a Dart que lo que vamos a recibir como parámetros es un diccionario y el nombre de cada elemento del diccionario es el nombre del atributo y ese es mapeado a cada uno de nuestros atributos. Las funciones, además de tener un cuerpo, existe una forma fácil para funciones que solamente retornan un valor, para escribir menos uno puede directamente poner una flechita y eso automáticamente es lo mismo que hacer un return de un elemento, por lo tanto queda mucho más simple. Y en Dart no se estira mucho tener este tipo de funciones que empiecen con get porque son muy típico de Java. Lo que hace Dart, Supongamos que apellido queremos preguntarle si es mayor de edad, lo que deberíamos hacer Acá es definir una función que devuelva un booleano y que haga un retún de si edad es mayor o igual a 18, por ejemplo. ¿Sí? En Argentina mayor de 18 ya es mayor de A. En algunos países es mayor de 21, pero no nos vamos a enroscar con eso. Esto lo podríamos escribir simplificando la función y seguiría siendo válido. ¿Sí? Acá nos dice que no es mayor de A, pero se sigue sintiendo feo. Tener que tratar todo como una función cuando en realidad es mayor de edad podría ser un atributo. Entonces, si lo que queremos es una función que se parezca a un atributo, podemos usar un get y sacar los paréntesis. Con eso estamos definiendo un getter para el atributo es mayor de edad, cuyo resultado es la aplicación de esta función. Entonces, si yo ahora digo que tengo 20 años y vuelvo a ejecutar este código, me dice que soy mayor de edad. Asimismo, si tengo una un atributo que quiero poder setear, simplemente debo cambiar este set. Y voy a poder recibir el parámetro que me pasa. Eso es muy cómodo para no tener que llenar nuestras clases de funciones. Cuando en realidad las, lo que queremos hacer es tener atributos que se calculan a partir de otros atributos. Mirando por ejemplo este otro código. Tiene, esto cobra un poco de sentido. Supongamos que tenemos un círculo. Que tiene un radio. En su constructor le paso el radio. Y después tengo un atributo que se llama área. Que es calculada como pi por radio al cuadrado. Entonces cuando lo uso, si yo un, creo un círculo, le pido el área y no tengo que llamar a una función ya que el área es un atributo de mi círculo. Tiene a nivel idiomático mucho más sentido ver el área como un atributo que como una función. Después hay un concepto un poco más avanzado que se llama Mixing, que acá vemos cómo se declara un Mixing. El Mixing es muy parecido a una clase y lo que nos permite es agrupar funciones y atributos que son comunes a diferentes clases y que no tienen sentido que se resuelvan por herencia. Por ejemplo, en Flutter todo lo que es animaciones se agrega mediante un Mixing. Eso es lo que nos permite cuando yo hago, digo que la clase Answer está, tiene el width este con el answer Mixing, que es el de acá arriba, lo que estoy diciéndole es que la clase Answer, además de todos sus métodos, va a tener todo el comportamiento que yo tenga definido en la clase Mixing. Por lo tanto, puedo darle comportamiento extra que es compartido o reutilizado por otras partes de nuestro sistema sin tener que hacer una clase que herede de este Answer Mixing, haciendo más complicado compartir lógicas que no son heredables. Cuando se trata de colecciones, Dart soporta armar listas, por ejemplo una lista de enteros, y las podemos inicializar con corchetes y luego las podemos recorrer con un, una versión rápida del operador for donde ponemos cuál es la variable con la cual vamos a recorrer in la colección que queremos recorrer eso nos permite utilizar ítem dentro de la función y al ejecutarlo vemos que se imprimen los cuatro ítems esta lista es con generics puede tener cualquier tipo de dato que nosotros querramos y existe un caso particular que se llama dynamic donde podemos mezclar diferentes tipos de datos dentro de una misma lista. Como ven acá se imprime un string y tenemos cuatro enteros. Si quisiéramos llamar algún mensaje sobre este ítem vamos a ver que nos da muy pocas opciones porque como es de tipo dinámico Flutter no sabe qué métodos tiene y deberíamos tener que preguntarle con el is, por ejemplo si quiero saber si es int, ahora sí, una vez que hice el is y entré en la función Dart sabe que este ítem es un entero y ahora sí me deja llamarle mensajes de entero ¿Sí? acá hay algo que se llama autocasting o algo así que una vez que se hizo la evaluación positiva sobre un tipo todo el bloque que está dentro de este if va a poder tratar a item como si fuera un entero sin tener que hacer un casteo explícito por otro lado si yo le pregunto si es un string cuando quiero llamar un método me da todas las opciones de mensajes para strings Buscar un string, hacer un split, etc. ¿Sí? Eso también es muy piola porque nos permite fácilmente y sin mucho código poder hacer cosas condicionales con elementos de diferentes tipos. A nivel de palabras reservadas, estas son las únicas palabras que no podemos usar en Dart. Hay algunas muy piolas como el Factory. El Factory lo que nos permite es crear un constructor que no, que no necesariamente crea una instancia ¿Sí? supónganse que, que tenemos una clase logger y ese logger puede estar cacheado fíjense acá esto es un constructor que lo que hace es si la clase ya existe devuelve una instancia y si no acá crea una nueva con este guión bajo internal por lo tanto es también muy útil cuando tenemos elementos que se puedan reutilizar y no necesariamente necesitamos un constructor que cree siempre una instancia después hay otro operador muy útil que es el dos puntos que funciona de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una lista, vamos a borrar esto para que no falle, que es de enteros y por alguna razón, en lugar de agregar los elementos ahí, queremos agregarle un elemento que nos viene por parámetro. En ese caso haríamos algo como list.add1, list.add2, etc. Ahora bien, eso incluye un montón de repetición, ya que tenemos que andar repitiendo todo este list, cuando en este punto ya sabemos a quién queremos agregarle el elemento. Pero si nos fijamos en list.add, no retorna una lista, retorna void. Por lo tanto, que pues si yo acá pongo add1, esta expresión se torna inválida porque void no puede ser asignado a una lista. Lo que sí puedo hacer es utilizar el operador doble punto y vean que ahí el error desapareció. Si yo corro esto, vemos que tenemos el hello1 por lo tanto, lo que está pasando acá es que este uno se está agregando a mi lista. Este operador doble punto lo que hace es ejecutar este método sobre el objeto receptor. Y este objeto receptor luego es devuelto en lugar de lo que devuelve el método add. Es decir, punto punto add, en lugar de devolver void, lo que está devolviendo es la misma lista. Por lo tanto, yo acá puedo seguir llamando puntoadd punto 2 puntoadd punto 3 y tantas funciones como quiera y todas esas van devolviendo la misma lista por lo tanto se agregan todos los elementos. Esto es súper útil en Flutter porque muchas veces tenemos una clase, esa clase por ahí tiene un atributo que es una lista de enteros, y en el constructor de esa clase nosotros queremos ejecutar cosas, supongamos que sea final y en esta lista nosotros recibimos, supongamos, un entero y otro entero B y los queremos agregar a esa lista, no, lo que no puede hacer, no puede inicializar la lista, perdón ¿sí? pues la lista es final, si, ¿sí? lista tiene que ser inicializada entonces para inicializarla en este caso podemos usar el operador dos puntos y decir que lista es una lista vacía y de esa forma inicializar el atributo que es final ahora si a esta lista quisiéramos agregarle a y b la única forma que podemos hacerlo es utilizando el operador dos puntos ¿sí? esto en varios capítulos de Flutter me lo van a ver hacer y ya lo he hecho en el pasado de esta manera podemos inicializar atributos final por ejemplo que dependan de un objeto al cual queremos llamarle muchos mensajes antes de hacer el set final Otro feature muy importante es que las funciones son de primera clase Eso significa que las funciones son objetos y pueden ser tratadas como tal Por ejemplo, en lugar de recorrer la lista de esta manera yo puedo utilizar el operador for each y a esta each decirle que utilice la función item. Esta función printItem no existe pero la podemos definir y va a recibir un entero que va a ser el item, si ejecuto este código tengo el mismo resultado lo que está haciendo acá es que este for each para cada elemento está llamando a mi función asimismo como puedo pasarla por parámetro yo puedo definir una función que se llame f y que le asigne print printItem por ejemplo y ese, esa variable pasarla a mi método for each. también puedo crear una función inline que recibe un ítem y, y después lo imprima y si lo ejecuto tengo el 1, 2, 3, esto es una función en línea o si la función fuera más compleja la puedo hacer con múltiples líneas totalmente válido y esto es muy muy útil porque nos permite pasar funciones de un lado para el otro para hacer funciones genéricas que nos permitan cambiar el comportamiento por default que tengan ciertas acciones. Por ejemplo yo a esta lista le puedo llamar un mensaje de llamar WHERE y si ven acá WHERE recibe una función que cada para cada ítem que recibe un entero y devuelve un booleano. Entonces yo podría preguntar si el ítem es menor a 2 y para cada una de estas llamar a F e imprimirlo. Por lo tanto el WHERE me aplica una especie de filtrado que solamente va a dejar pasar a los ítems que sean menor a 2, estricto, es solo el 1 y después para esa lista resultante los voy a imprimir, ahí apareció solo el 1 este tipo de composición es muy común en los lenguajes modernos y viene muy del lado de lo que es el paradigma funcional donde las funciones se pueden componer para generar mejores resultados y bien gente, creo que esto cubre un poco lo más importante de Dart hay un montón de otras cosas como los operadores y eso que no tiene mucho sentido verlos individualmente ¿Sí? Soporta casi lo mismo que todos los otros lenguajes, hacer el más de una variable, incrementar una variable, los operadores de lógica, etc. ¿Sí? Eso está todo en la documentación, les dejo el link en la descripción, por pues, si lo quieren ver. Así que espero que les haya gustado esta mini introducción a Dart. Y si no les gustó, también me lo hacen saber en los comentarios y vemos cómo podemos mejorarla para otra próxima edición sin otro particular mensaje. Les pido que no se olviden de suscribirse si es su primer visita al canal, activen la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos y nos estamos viendo pronto. Adiós.